Hola buenos días he vuelto <risa> he vuelto para enseñaros esta preciosa tela africana que me compré es muy bonita los colores son preciosos es un rojo intenso con un marrón que le da el equilibrio no que para que no sea tan estridente como algunos colores que sueles ver eh, que sueles ver en las telas africanas que es un batiburrillo que no tiene nadie no esta sin embargo tiene como una una orden y una elegancia, ¿no? Es decir, que el rojo es intenso, es alegre, pero luego está el varón Que lo que hace es eh, suavizar la tela, ¿vale? Para que quede elegante Entonces vamos a hacernos un pañuelo con esta tela que tenemos Y veréis qué fácil es, ¿vale? Entonces, vamos a empezar Lo primero que hacemos es Compramos una tela, uy, perdonadme Cuadrada, esta tela es totalmente cuadrada, ¿vale? Súper sencilla Y cogemos el pico Hacemos un triángulo Que vamos a dar ¿Veis? Ok Vale Una vez que lo tenemos Lo ponemos en la cabeza ¿Lo veis? Así ok. Y ya está Y ya lo cogemos Y vamos a hacer aquí Como hacemos siempre mm. Hacemos, eh, atamos, perfecto, y ya veis, lo hemos atado, veis, y ya cogemos. Me has dicho que era muy fácil. Esa es una forma súper sencilla. Podéis, o sea, podéis hacerlo de la forma... Y entonces esta parte, simplemente lo que tenéis que hacer es meterla hacia atrás. ¿Vale? Y de esta forma, ¿veis? Habéis atado un pañuelo de forma súper sencilla. Es que es como si, le, si me le dan un peinado de, sabes, de las, las pin-up, ¿no? Y ya está. Esto es súper sencillo. ¿Habéis visto qué fácil? Facilísimo. Pues así iba yo el otro día con mi pañuelo por la calle y la gente miraba y tal porque me encanta poner pelos. Esta es una forma de ponerse el pañuelo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una también muy sencillita. Así vamos a hacer rapidito. Vamos a deshacer el pañuelo. Bien, bien, bien, bien, bien. Recuperamos la forma de antes, ¿ves? Que tenemos así. Y lo que hacemos es unirlo. ¿Ves? Y. Ya tenemos otra forma de ponernos el pañuelo. Es muy sencillita. ¿Vale? Chupada. Chupadísima. Esa es la segunda forma de ponerse el pañuelo en la cabeza. ¿Vale? La otra forma es... Igual que solemos hacer, es simplemente lo que hacemos. Lo ponemos más hacia atrás. El pico siempre en medio, ¿vale? Lo vamos a hablar así. Para que quede más fuerte. ¿Vale? Y. Vamos a hacer. Lo enrollamos, habéis visto y ya. Esta, ya es, esta es más fácil porque ya la conocéis, ¿vale? Y ya, pues eso es esto, veis que la, se puede hacer más, más chafado si lo queréis. O dejaros las orejas más afuera. Veis, Esta es la otra forma de ponerse el pañuelo, que también es muy sencilla. Así que ya tenemos tres formas para que os podáis un pañuelo. De tela africana en la cabeza. Eso es todo por hoy y nada. Estoy súper encantada de volver con vosotras. Estoy felicísima y nada y no sé. Feliz día. Este vídeo se si lo veis al día siguiente, pues feliz del día, día siguiente y nada un besito. Y sabes que este programa de curly que este con curly mange es para las mujeres con más clase del mundo de curly Wow. Chao.